Mis amigos, ¿y ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Comenzando el programa Reflexiones de la Biblia. Un poquitito antes, el día de hoy, deseoso de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como les habíamos mencionado el día de ayer, hemos comenzado nuestro proyecto de estudio de la Biblia acerca del de cristianismo práctico. Hemos terminado estudiando Hechos de los Apóstoles y ahora hemos comenzado a estudiar el libro eh, primera de los Corintios porque en el libro de los Corintios se eh, registran muchas interrogantes y al mismo tiempo muchas eh, eh, maneras como el cristianismo después de desarrollarse comienza al tener ciertos traspiés comienza a tener ciertos limitantes. Eh, generalmente los limitantes que se ponen en el cristianismo no están relacionados con la verdad, están relacionados con la interpretación de la verdad, que muchas veces nosotros humanamente cometemos el error de introducir a esas interpretaciones eh, pensamientos humanos, conveniencias humanas, que muchas veces en vez de ayudar, tergiversan la verdad. Nosotros estamos viviendo circunstancias similares en nuestro país que son, están relacionados con la forma como muchas veces nosotros tomamos partido de algo o de alguien y muchas veces no definimos con claridad qué es lo que realmente nos mueve a hacer o decir aquello. Y de eso no vamos a hablar hoy, pero muchos de nosotros en esta forma común de actuar acostumbramos a tomar eh, ventaja o nos inclinamos de alguna manera a una posición o a una forma de pensamiento, olvidando el propósito por el cual nosotros estamos haciendo o diciendo algo referente a cómo queremos vivir. En el cristianismo, cuando el evangelio comenzó a crecer, como siempre, eh, hay grupos de personas en los que cierta manera de comportarse, de hablar, de la manera de explicar, eh, hay personas que se adhieren a esa forma de pensar y hablar o, o de explicar la palabra de Dios. Eh, de repente hay otros que no les gusta. Por ejemplo, yo tengo en mi, en mi audiencia personas que no les gusta mi forma de pensar, pero hay otras personas que dicen muy bien lo que tú dices. Y lastimosamente, la opinión, son opiniones de valor referente a cómo uno lo hace o cómo uno no lo hace, que generalmente dividen a las personas en la, forma, en la forma de actuar o de adherirse o no adherirse a alguien o algo, o algún pensamiento, simplemente porque queremos tener nuestro punto de vista. Cuando eso sucede y eso nos divide, es porque nosotros hemos olvidado el propósito de Dios referente a las cosas que Dios nos ha dado a conocer. Cuando yo era niño, mi mamá me hablaba mucho del servicio. Me hablaba mucho que nosotros hemos nacido para servir, y que tenemos que servir, y que tenemos que servir, y servir. Yo, bueno, he visto en casa eh, con mi mamá eh, algo muy importante a través de toda su vida, y hasta el día de hoy, con sus 91 años. En realidad, yo he visto en ella que lo que ella decía siempre era cierto. Y no era cierto solamente con aquellos que le caían bien, sino incluso con sus propios enemigos, con aquellos que no les caía bien. Recuerdo cuando alguna vez en mi pueblo tuvieron que elegir a una persona, eh, el municipio preguntó a la población quién es la persona que podría tomar los votos matrimoniales a las personas que se vienen a casar. Elijamos una persona por consenso de la comunidad. ¿A quién creen que eligieron? A mi mamá. Ella fue como secretaria ad honorem de la comunidad en el registro civil. ¿Y por qué hacían eso? Si había muchas personas que de repente no estaban de acuerdo con ella. Porque veían que ella tenía un propósito neutral, que su propósito era servir. Cuando íbamos y llevábamos comida y arroz y pan, y a regalar a los leprosos que estaban en curarina, o cuando teníamos en casa a un niño del pueblo siempre comiendo en el desayuno, otro niño en el almuerzo y otro en la cena... Y cuando veníamos de la, de la hacienda y traíamos chancacas y traía y le llevaba a una persona para que pudiera endulzar su, su leche o su cuáquer, le entregaba un pedazo de chancaca o le decía, ven a trabajar conmigo mañana, este, te voy a pagar tanto ya que no tienes trabajo. O le traía un racimo de plátano a una mujer que no tenía dinero para comprar porque era, este, qué sé yo, una viuda. Todas estas cosas que te cuento, no te estoy contando yo porque quiero que tú alabes a mi mamá o o sepas algo de ella, simplemente aprendimos eso, que el propósito de la vida no es ponerme del lado del furano o mengano, sino el propósito de la vida es defender un principio, y ese principio es el principio que Dios nos ha dado, que es dar a conocer las buenas nuevas de su evangelio al mundo y de sus promesas para la salvación. Lastimosamente hoy en día tenemos grupos religiosos unos contra otros, peleándose porque quién dice que tiene la verdad, que quién dice que tiene la iglesia más grande, que quién tiene la iglesia más mundial, que la iglesia más influyente, que la iglesia más, este, buena, que la cantidad de cosas que ponen como estratagemas cuando se olvidan que el objetivo de la iglesia no es la iglesia misma, no es la organización como tal, el objetivo de la iglesia es un bien común, Servir al prójimo, amar a Dios y predicar su pronta venida. La gente se olvida de eso. No solamente se olvida, ¡se olvidó! Y como no hacemos nada más que simplemente pertenecer a un grupo religioso o pertenecer a una congregación y seguir todos los rudimentos que ellos te ponen para decir que ya estás bien y vas a caminar hacia la salvación, ni nos preocupan los demás. No nos preocupa cuál es el propósito de Dios para la vida del ser humano. Y eso estaba comenzando a pasar ya en las congregaciones en Corinto. Leíamos ayer que Dios le había elegido a Pablo y Pablo daba gracias a Dios. Y todo el mérito se lo daba a él y a su palabra y a los que le escuchaban y a los que le seguían y a los que habían creído su verdad, que era una verdad de Cristo dada por él por gracia. Estaba muy contento por eso y estaba muy feliz que los hermanos de Corinto hayan hecho eso. Pero, como siempre, pero después de terminar diciendo, fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, Pablo comienza a describir algunos problemas que ya comenzaron a tener en las iglesias de Corinto.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 ¿Qué es lo que Pablo está tratando de hacer es recordar a los hermanos de Corinto que no se olviden del propósito por el cual ellos fueron llamados en el texto anterior dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con el hijo fiel es Dios, él no ha fallado mantente fiel a él al propósito de su llamamiento. Hablen lo mismo, no estén hablando otras cosas. A ustedes se les ha llamado para cumplir un propósito, el propósito de dar a conocer a Jesucristo. Luego dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen el mismo, las mismas cosas. No comiencen a predicar un evangelio totalmente fuera de lugar. Muestren unidad, porque eso es lo que Cristo vino a dar, unidad al corazón dividido del hombre. A la confusión que hemos creado entre nosotros, Cristo vino a dar unidad, comunión entre nosotros. Hablen la misma cosa. Tengan el mismo propósito cuando dice en una misma mente y en un mismo parecer. Hablen de aquello que ustedes saben que es correcto. ¿Por qué Pablo les está diciendo eso? Ah, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé No miente, él dice de dónde llegó la información que hay entre vosotros contiendas. A mí sinceramente me preocupa, y permítanme ustedes en esta presentación de esta noche, hacer un pequeño eh, enuncia, una pequeña enunciación respecto a lo que estamos pasando en el Perú. A mí me preocupa que estemos en contiendas. ¿Qué es lo que buscamos? ¿El poder? ¿Buscamos qué? ¿El propósito? ¿No queremos el bien de nuestra nación? Sea quien sea que fuera el presidente, si es que sube a ese estrado y no hace lo que Dios quiere que haga, porque Dios lo ha puesto allí, Dios mismo se encargará de sacarlo, porque el propósito de Dios es uno, es el bienestar de, nuestras, de nuestra nación, de nuestro pueblo, es la libertad para poder servir a Dios en nuestras familias, en nuestros hogares. He sido informado, le dice a los hermanos de Corinto, volvamos a la Biblia, que entre ustedes hay contiendas, los de Cloé. Ah, esos acusetes, seguramente nos están acusando con el apóstol Pablo y comenzan. No, los de Cloé me han dicho que hay contiendas entre vosotros. Y quiero hablarlos a ustedes. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Cuatro grupos había. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo? Eh, fue, crucificado, ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a, y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Qué triste. Hoy día escuchaba a un presidente de Centroamérica decir que él era cristiano, pero que no le gustaban las congregaciones. ¿Sabes? Yo estoy muy de acuerdo con él. Porque las congregaciones lo único que han hecho es dividir a Cristo. Destruir las buenas relaciones. Construyeron barreras entre una religión y otra. Tenemos que ser diferentes. Nosotros somos diferentes a los otros cristianos. ¿Acaso Cristo ha sido crucificado? de otra manera para unos y de esta manera para los otros? ¿Acaso Cristo está dividido? El apóstol Pablo estaba muy, muy preocupado porque era importante restaurar el propósito de Dios para su, su pueblo y que ellos no se olviden o no se olvidaran de que Dios los había llamado para hablar de Cristo, de su evangelio. Y no estar hablando que ellos pertenecían a un grupo, que a otro grupo y todo lo demás. Durante estos días yo he estado muy preocupado por el tema de la libertad religiosa en nuestro país, por la libertad Acá hablamos de la democracia, que se permite todo, bueno, una democracia un poco más adecuada. Sin embargo, como conocedor de la palabra de Dios, si mi defensa fue acérrima por la libertad, fue justamente porque es un principio que yo conozco en la palabra de Dios. Yo no puedo creer que el ser humano quiera vivir en esclavitud, quiera vivir en opresión. Somos de Cristo y Él nos liberó para que nosotros podamos vivir en paz. Si estas cosas han sucedido en nuestro país y están sucediendo, son porque nosotros mismos no hemos entendido nuestro propósito en la vida, que es servir, que es dar bienestar, que es buscar a Dios, que es encontrarnos con Él cada día para poder vivir una vida de paz, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Yo puedo ver en el corazón de muchas personas la rabia, el odio. La persecución. Tomando la ley, perseguimos al prójimo. Hacemos con la ley lo que se nos plazca. Dios va a tomar cuenta todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros no entendemos el propósito de Dios es quien guía la vida de los seres humanos y nos alejamos de ese propósito. Quiero que ustedes sepan que Dios, quien tiene el poder, vengará a sus hijos y hará que todos seamos de una misma mente, de un mismo corazón. No podemos estar divididos los hijos de Dios porque Cristo murió por nosotros para unir nuestros corazones en un propósito que tiene que ver con servir, con ayudar, con buscar su rostro para vivir en paz. Que Dios reprenda a Satanás que está obrando en el corazón de muchas personas. Que Dios haga justicia como él sabe hacer y que a sus hijos los confirme como ha prometido en su palabra, «Pondré bajo tus pies a tus enemigos». Que Dios sea glorificado y su nombre sea levantado en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta noche porque tú eres glorioso. Tú eres nuestro Dios. En ti confiamos y en tus promesas queremos aferrarnos. Señor, tú conoces lo que está pasando en nuestro país. Te rogamos que tú nos ayudes a entender a todos de que nosotros buscamos el bienestar de nuestra comunidad. Pero sobre todo, ayúdanos a entender a los cristianos que Cristo ha sido uno para nosotros y que la unidad que podamos lograr en él será la bendición que tenemos para poder vivir también en paz. Llena tu espíritu en nuestros corazones. Danos tú la orientación necesaria para vivir en paz mientras esperamos tu venida. Líbranos de todo peligro, líbranos de todo mal, del enemigo que acecha todos los días contra nuestras vidas bendícenos, te entregamos nuestro corazón, solo por los méritos de nuestro salvador Jesucristo lo hacemos. Amén. Amén. Yo deseo que Dios los bendiga a todos ustedes y que esta meditación de esta tarde nos ayude a estar unidos en Cristo y no olvidar el propósito que él tiene por, con nosotros para con nuestros prójimos poder servir y ayudar a los demás. Esto es reflexiones de la Biblia, todos los días a las 7 de la noche, con un amigo de ustedes, Boris Derwin. Nos vemos mañana. Chao, chao.